Muy buenos días, muy buenas tardes de Juan Pablo. El día de hoy voy a hacer un circuito, voy a hacer 7 ejercicios para ponerte en forma. Esto se llama cuerpo 10, cuerpo 10. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer los 7 ejercicios. Cada ejercicio lo repito 10 veces. Por ejemplo, hago 10, 10, 10, 10, 10, 10, puchá o velita. 10 squats. Y lo vamos a hacer todos seguidos. Hacemos los 7, los 7, los 7. En total son 70, ¿no? Después que haga esto, voy a reposar eh, 2 minutos. Y esto lo repito 3 veces, 3 veces, 3 veces. Yo quiero que tú mm, le pongas el empeño, las ganas, la motivación. Y porque así vas a ver grandes resultados. Ok, vamos a iniciar con un poquito de, de movimiento en nuestros brazos. Vamos a mover las los hombros atrás, vamos adelante, muevo, me muevo en el, en el puesto, me muevo un poquito de salto, salto, salto, salto, esta activación te servirá para entrar, entrar ya activo para nuestros ejercicios, cuerpo 10 en forma, 7 ejercicios, 7 ejercicios, ok, continúe un poquito la corsa. La, la carrera, la carrera, la carrerita, así, la carrerita, así. Ok, muevo, muevo, muevo, muevo, muevo, muevo. No nos olvidemos de hacer una, de, de hidratarnos, de, aunque de hacer, ati, de no hacer actividad física con la barriga vacía, no hay que comernos algo que nos dé eh, un poquito de energía, no, sin, sa, sin sa comer no, no, no, no, nos hace daño, nos hace daño. Claro, no todo el mundo, si tú eres un profesionista profesional, Puedes correr sin, sin, sin desayunar Porque ya gente que, que tiene Que maneja que maneja la mente Que es más fuerte Fuerte, fuerte la mente Ok, perfecto Vamos a, a mover un poquito la cintura Cambio, cambio el movimiento Cambio el movimiento Me doblo y salgo Me doblo, salgo Me doblo, salgo Me doblo, salgo, Me doblo, salgo. Te recuerdo, si tú todavía no te has inscrito a este canal, escríbete a eso, te doy un minutico, te doy 10 segundos para que te escriba muy bien, te has escrito, yo me hidrato un poquito con el agua tú puedes hidratarte con lo que tú, con el líquido que te guste, que te guste todo es a gusto tuyo, ok para el día de hoy solamente necesitamos una colchoneta, agua eh, y una toallita para sucarnos, secarnos el sudor, claro, el que quiera socarse el sudor, si no queda así van la, eh, eh, mojado con todo el sudor, ok, vamos a iniciar eh, nuestro primo ejercicio, vamos a dar, eh, lo repito 10 veces, después sigue el otro, va a ser cinza. pausa, como, eh, como dije primero, solamente hago la pausa cuando haga el último ejercicio, que el último será Jumping Jack, que lo hacemos 10 veces, ok, vamos a iniciar, nuestro primero, este primero, Mira con esto primero. Vamos a hacer las velitas, las pucha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ok, ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? trabajo de pierna. Pierna. 3 2 1 Vamos a hacer esto. ¿Está? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Perfecto. Cualquier continúa nuestro próximo Abdomen, vamos a hacer plan, plan, plan, plan, plan doble, plan, plan doble. Ok, se va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. 6, 7, 8, 9, 10, 10, respira profundo. ¿Cuál continúa? Vamos a hacer burpies. Burpies, 10 y burpies. Okay, se va, se va, se va, Stop. salto, uno, a tierra, dos, tres, cuatro, cinco. 6 7 tierra 8 9 último ok por continuo ¿Cuál continúa? Abdomen Abdomen Vamos con 10 3, 2, 1 Inicio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Nadie te regala nada Nadie Todo lo bueno que haces hoy Mañana, mañana lo voy a dar ¿Cuál continúa? Sin esa pausa Pie delante Ok, se va Adelante Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Que la rodilla no pase la, la punta del pie Siete Ocho Nueve Diez por último, jumping ya y hago una pausa de dos minutos. 3, 2, 1, jumping ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, perfecto. Hago una pausa de dos minutos. <ríe> Cuerpo 10 en forma. Un circuito para ponerte... En forma a corto tiempo. Ya lo hice una vez. Vamos a repetirlo. Yo lo repito dos veces más. Dos veces más. Dos veces. Lo importante. Que tú eh, trabajes a tu ritmo. Tú no compites conmigo. Tú compites con tu exceso. Debes ser fuerte. No. No pararte a la prima dificultad. Porque tú eres un guerrero guerrero guerrero guerrero ok como va el tiempo hoy olvidé hoy olvidé mi, mi cronómetro ok falta un minuto un minuto e iniciamos nuevamente a repetir el ejercicio vamos a hacerlo a eso vamos a hacerlo mejor lentamente así será más efectivo este ejercicio ejercicio si tú todavía no te has inscrito a este canal inscríbete a eso no, no esperaré más. No esperaré más. Ok. <ríe> ok, ok. <ríe> ok. ¿Cómo está? Bebamos un poquito de agua, agua. ¿No podemos secar el sudor. Ah. Ok. Perfecto. Perfecto. Perfecto. Ahora. Ahora. Vamos a repetirlo nuestra segunda vez. Siempre. <ríe> cuerpo, cuerpo 10, cuerpo 10, cuerpo 10, ok prepárate, 3, 2, 1, se inicia, se inicia, ok se va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Ok, cual continuo, eh, sentadilla, sentadilla o squat, 3, 2, 1, vamos a cambiar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, estamos, entrenando todo el cuerpo Pero eso se llama cuerpo 10 eh, continuamos con abdominales plan plan plan plan plan la plancha la plancha 3 2 1 se va toca 1 bajo salgo 2 tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, okay ok, se siente, no, ah, no te puedes rendir, no te puedes rendir, cual continúa, sigue el matador, el burpee, el burpee, 3, 2, 1, se va, se va, bajo, 1, 2, Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Tierra. ocho nueve último ah. ¿cuál continúa? atome, atome. ah Me dije que no que no descansamos ah continúa 3 2 1 se va 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pie adelante pie adelante se va 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jumping ya, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Oh, ¿Cómo va? Se siente, ¿no? Dos minutos de, de recupero y yo termino con la tercera. Tú si puedes fallar que la cuarta. Todo con este esfuerzo vendrá apagado. Siempre lo digo yo. Siempre lo digo yo. Siempre la victoria. Para la victoria hay que sufrir un poquito, ¿no? Sufrir, sufrir. Así llegamos a, a la victoria. Este es ejercicio yo te lo recomiendo de hacerlo de 3 de 2 de a tres veces a la semana. Puedes modificar eh, la intensidad. Si he hecho 10, tú lo haces de 11. Si 10 para ti es muy es, es, es fuerte, muy pesado, eh, entonces eh, hazlo a 8. Lo importante es hacer algo que sea, que sea eficaz y saludable para nuestro cuerpo ok mancan 40 segundos eh, vamos a hacer nuestro último nuestro último nuestra última serie se sentirá un poquito más la, más el, el, el cansancio pero no vamos a, a parar vamos a hacerlo todo todo todo todo todo hasta el final hasta el final voy a quitarme la camisa para que no no me digan nada aquí en este parque porque es un parque para niños ¿no? ok ok yo bebo un poquito de agua mancan 15 segundos ok perfecto último esfuerzo último último último cuerpo 10 en forma circuito para ponerte en forma lo más rápido posible ok perfecto 3 2 1 se inicia se inicia se inicia 1 2 3 Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, cuál continua, diga escote, escuaste sentadilla, toco, toco, te 3, 2, 1, se va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuál continúa? La plancha, la plancha, la plancha. Vamos, vamos. Último esfuerzo. Tres, dos, uno. Pa. Uno. Dos. Tres. Cuatro. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ¿Cuál continúa? Señor, dame fuerza. Dame fuerza. Sigue el más duro. El burpees con el salto. Ok. Prende un coche de aria. Ah, ah, ah, ah. Pura energía positiva. El respiro. Se va, se va. 3, 2, 1. Se va. 1. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, vamos 8 9 continua, la bicicleta abdome 3, 2 1, se va 1, 2, 3 4, 5 hice uno de más la vida te lo pagará rodilla adelante 3, 2, 1 se va 1 2 3 llego, bloco y bajo 4, 5 6 7 8 9 10 por último vamos a hacer el jumping jack 3, 2, 1 se va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Muy bien. Muy bien. Hemos terminado. Hemos terminado. Eh. Cuerpo 10. Cuerpo 10 en forma. 7 ejercicios. 7 ejercicios. Cada ejercicio lo repetíamos. Lo repetíamos 10 veces en total hemos, hicimos en total cuántas repeticiones hemos hecho en total 210 repeticiones donde hemos trabajado todo el cuerpo los brazos la pierna eh, aunque aunque la cabeza hemos resistido a, al cansancio no hemos eh, parado hubo un momento donde eh, hubo una dificultad pero tú eh, has llegado a la fine conmigo Conmigo. Ok, vamos a hacer un poquito de estiramiento, estiramiento, da, muévete, muévete en el puesto, muévete, muévete, perfecto. Voy a cruzar un pie y bajo lentamente, lentamente. Cambio, cambio, cambio, cambio. Estoy transmitiendo desde Italia para todo el mundo. Claro, también tengo unos videos en, en italiano. Tengo unos videos en italiano en mi canal, pero ahora voy, a, hacer, voy a, a enfocarme más al español claro, sin olvidar mucho el italiano flexiona una rodilla bajo lentamente lentamente yo espero que este ejercicios te hayan sido eh, de gran utilidad para mejorar tu tu condición física aunque tu cuerpo la salud cuesta, la belleza cuesta todo cuesta aunque la prevención ok, perfecto, vamos a llevar una un, un talón al glúteo yo estoy como un poquito contracto cambio, cambio, cambio cambio, cambio ok, perfecto ahora, adelante cambio con todas dos yo solo que se cae, se cae estoy molestando, estoy jugando abro, abro, abro, abro. la espalda en dietro Adelante, adelante, adelante los hombros. Uno, dos. Abro, cierro, cierro, abro. Ok. Un poquito de movimiento pélvico. Atrás, atrás, atrás. Perfecto. Adelante. Ok. Muy bien. Gracias a todas las personas que me siguen en este canal. Si tú todavía no te has inscrito, inscríbete a eso. Déjame tu comento. Me ayuda a mejorar y... Y a, y a salir más adelante Porque estoy un poquito, un poquito parado Gracias, veramente De corazón, Juan Pablo